Un año más, estamos hoy aquí, 3 de marzo, fieles a nuestro compromiso histórico y de memoria. Cinco trabajadores fueron asesinados por las fuerzas antidisturbios de la época que tenían orden de disparar a matar. Por eso hoy debemos seguir dando pasos para depurar todas las responsabilidades políticas y penales que tras 46 años están sin resolver. Y seguimos insistiendo y reivindicando justicia y verdad. Hemos solicitado, por tanto, la comparecencia del entonces ministro Rodolfo Martín Villa en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para que dé explicaciones sobre su participación en la masacre del 3 de marzo. Muy buenos días, gracias por venir a esta convocatoria que hacemos desde Esquera Nicha, Izquierda Unida y desde el PCPK, en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo, pero no solo como una jornada de memoria, sino como una jornada de lucha obrera y también de reivindicación de justicia. Izquierda Unida es Esqueranitza seguimos exigiendo verdad, memoria, justicia y reparación. Y nos sorprenden y nos indignan algunos movimientos como los que se dan en las distintas instituciones alavesas, recientemente, apenas hace tres semanas, en las Juntas Generales de Álava, donde el Partido Popular y el Partido Socialista se ponían de acuerdo en que no se juzgue a Rodolfo Martín Villa por estos crímenes. Nosotros exigimos que no haya esta impunidad. El 3 de marzo es un día de recuerdo, pero también es un día presente día a día en la lucha obrera de todos los vitorianos y vitorianas y de todos los alaveses y alavesas. Por tanto, nosotros vamos a seguir haciendo esa exigencia de justicia social, de lucha obrera, de esta lucha, gracias a la que hoy tenemos muchos derechos. Estérico, es mi izquierda